Eh, Bernal Gambo, abogado litigante, eh, ambientalista y en este caso pues, opuesto a la minería metálica en Costa Rica eh, ¿Por qué me metí en estas luchas? La gente siempre me pregunta, ¿por qué usted se metió en una lucha ambiental? Y especialmente contra la minería porque mucha gente lo considera una actividad productiva que no causa un daño y lo cierto es que la minería metálica, todas las minerías hacen daño, pero es que la minería metálica es un paso más allá. El problema de la minería metálica, el talón de Aquiles, de la minería metálica son las lagunas de Relaves. Cuando usted agarra el material, lo saca de un tajo o lo saca de un, de un túnel, se los lleva para una laguna de una pila de elixidación o un tanque de elixidación. y en ese tanque lo que se hace es que el polvo, la arena, se mezcla con cianuro y ese cianuro logra separar molecularmente esa arena para que se separen los minerales que ahí están entonces se separa el plomo, el bronce, el cobre, el cobalto, el arsénico, el bromo eh, todos, el, la plata, el oro que es lo que el, a los mineros finalmente en este país les interesa la plata y el oro nada más y todos los demás minerales quedan disgregados molecularmente entonces esos minerales hay que depositarlos en algún lado y ahí se depositan en las famosas lagunas de relaves que es una laguna hecha artificialmente, se hace un embalsecito, se busca un lugar donde hayan dos montañetas y se le busca un lugar para hacerle una una tapia, por decirlo así, un muro y ese muro contiene ahí adentro esos metales pesados se van depositando, eh, son muchos metros de altura se va depositando ahí esos minerales y esos minerales con el paso de los años pasan dos cosas por un lado el viento los transporta a las cercanías son totalmente tóxicos y cancerígenos y por otro lado las lluvias hacen que eh, esos minerales traspasen eh, el suelo y contaminen los mantos acuíferos y son contaminaciones que no desaparecen en uno ni en cinco ni en diez ni en veinte ni en treinta ni en cincuenta ni en cien años la contaminación de las lagunas de relaves prácticamente son de por vida eh, se dice por ahí incluso que eh, algunas lagunitas de relaves eh, artesanales si se quiere de la época de los romanos todavía siguen contaminando claro temas que eran pequeñas ahora las lagunas son enormes y eh, pues lógico que la contaminación es enorme y por supuesto que hay que oponerse a eso después de crucitas ¿qué ha pasado después del juicio de ustedes con crucitas contra crucitas vamos a ver el juicio de crucitas terminó la fase de conocimiento más no la fase de ejecución eh, la fase de ejecución todavía está en discusión de cuánto fue el daño ambiental. En ese proceso estamos, verdad, determinando ese daño. Eh, incluso yo aquí iría un paso más allá. Y es que el daño actual que está sufriendo Cruzitas, los famosos coligalleros que están ahí ilegales, que al principio decían que eran gente... De, de Nicaragua, que venía ahí, eh, a simplemente a extraer oro, ahora ya se vio que si efectivamente hay una mafia de personas costarricenses, incluso gente ligada en rusia Infinito, que podrían estar ahí, sacando oro ilegalmente. Eh, todo ese daño, para mí, es producto también del proyecto Minero Cruzitas. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente no se sabía, no se sabía. La gente... Yo por lo menos no hubiera tenido la capacidad desde el punto de vista geológico de saber si un cerro tiene o no tiene oro. Y un colegallero que nunca ha estudiado menos tiene esa capacidad. ¿Quién tenía la capacidad? La empresa minera y geólogos que hubieran hecho estudios. Esos, los estudios de Crucitas empezaron en el 93, Glacier Dome, los terminaron en el 99 y se determinó que había un yacimiento, se le... ahí... Hacen una solicitud de, una con, de la concesión minera en el 2000 Y se les otorgan el año 2001 Ahí es donde se determina que hay un yacimiento Y las cantidades de oro Que por cierto El oro que se ha encontrado ahí hoy por hoy Es mayor a lo que se le había dicho a geología de minas en aquel momento Eso uno que piensa mal dice Bueno, es que ellos en realidad querían sacar más oro Y, y, y reportar menos a la administración, por favor ¿Qué es lo que pasa? Bueno ese daño ambiental hay que determinarlo, como le digo, todavía sigue ocurriendo en este momento, eh, pienso que sería bueno calcularlo, y, y también que la empresa se haga responsable de ese daño ambiental. Eh, paralelamente se abrió el juicio contra Oscar Arias, Roberto Dobles y una serie de funcionarios de CTN, y Geología Minas, que eso está en conocimiento procesos penales, el único que se salvó de ese proceso fue Oscar Arias, porque se declaró prescrito. En ese proceso, eh, Apreflofas participó, yo representé a Apreflofas en aquel momento, y nosotros, Apreflofas, fue los únicos que pedimos que se diera también una acción civil resarcitoria. Una acción civil resarcitoria, precisamente, y ahí yo lo puse muy claro, no solo por el daño de la tala de los 63 hectáreas, que se talaron en el año 2008, cuando la Sala Constitucional, eh, perdón, cuando se le otorgó, cuando se le otorgó la, la ya el visto bueno de la, la orden de inicio, ese fin de semana empezaron a correr para hacer la tala del bosque, y es la Sala Constitucional quien detiene ese proceso, y, y finalmente después también lo detiene el contencioso administrativo, y ahí nos quedamos detenidos. Pero esas 63 hectáreas, hoy por hoy se convierten en 50 hectáreas que sí se han impactado mucho más porque sí se han estado haciendo túneles y demás. Insisto, únicamente se podía estar haciendo ese, esos túneles o esa explotación ilegal con conocimiento de minería avanzada y eso solo lo tenía la empresa Minera Cruzitas y además, eh, Industria Infinito, perdón, y además este, geólogos que hubieran estado ligados de alguna u otra manera al expediente que ahí consta. Eh, desgraciadamente, como le digo, el proceso penal no prosperó, en el caso de Oscar Arias, que fue donde pedimos la acción civil, el proceso siguió, o sigue en este momento, con los demás imputados, Roberto Dobles y demás, pero ahí la Procuraduría no pidió eh, una acción civil transitoria. Paralelamente, también se está dando hoy por hoy, que ha salido mucho en la prensa, el tema del proceso ante el CIADI este es un proceso arbitral que se discute en Washington donde la empresa minera Infinito Gold ¿Qué es el matriz, CIADI? Perdón. Es, eh, en, en resumen es el Centro Internacional para Arbitraje okay. ¿verdad? es un, un producto de varios tratados que ha firmado Costa Rica Costa Rica ha renunciado digamos un poco a la soberanía interna, a la jurisdicción interna y permitido que en materia de inversiones un centro de arbitraje pueda resolver las diferencias. Pero que hecha que me lo preguntó, que es el CIAE. Porque resulta que para uno, una empresa, poder acudir al CIAE, cuando tiene un problema en el país, tiene dos opciones. Uno, agotar la vía interna en el país, renunciar a la vía internacional, o dos irse a la vía internacional y renunciar a la vía interna puede escoger cualquiera de los dos caminos pero son excluyentes, no puede irse por los dos uh -huh. en el caso de Industrias Infinito cometen el grave error procesal de que ellos una vez que se da la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el año 2010 que les anula la, la, la concesión minera y los permisos ambientales ellos deciden por su propia voluntad presentar un recurso de casación. En el momento en que presentan ese recurso de casación, ellos renuncian tácitamente a la jurisdicción del CIAI. Lo hicieron. Lo que pasa es que ahora, por una cuestión de formalismos, el CIAI no puede entrar a resolver esas excepciones previas sin entrar a ver el fondo del asunto. Entonces, eh, el asunto está en discusión. Industrias es Infinito está cobrando 300 millones de dólares. Pero eh, a Preflojas que también está personado en ese proceso, ese proceso no lo litigo yo tan directamente, hay otro colega que es internacionalista, sin embargo, eh, le he colaborado a él para hacerle saber todo lo que pasó internamente. Ese proceso no tiene ni pies ni cabeza, no diría yo que no debería prosperar, es muy, muy poco probable. Precisamente porque, número uno, lo que le dije, ellos renunciaron a la jurisdicción. Número dos... La sentencia no es un acto político, es un acto jurisdiccional. Diferente hubiera sido que el Poder Ejecutivo le dice, no, mire, ¿sabe qué? Le cierro la minera. Le cierro la empresa porque ahora ya no quiero. Ahí sí ellos hubieran tenido derecho a irse a la vía internacional. Pero como fue un proceso judicial que ni siquiera fue empezado por el Estado, más bien el Estado en el proceso contencioso administrativo, estuvo del lado de la empresa, incluso sancionaron al procurador por haber sobrepasado sus potestades en el juicio contencioso administrativo, defendiendo la empresa. Entonces no puede ahora la empresa decir, mire es que a mí el Estado me dejó solo. Jamás eso tampoco ocurrió. Y finalmente porque las nulidades que se encuentra el Tribunal Contencioso son tan graves que incluso dice aquí puede haber una orquestación de voluntades y es el mismo tribunal contencioso quien en la sentencia testimonia piezas para que se investiguen a Oscar Arias, Roberto Dobles y algunos funcionarios de Geología y Minas y de Setena que pudieran haber participado en conductas irregulares, ilegales y más que ilegales casi delictivas ¿verdad? o delictivas en este proceso. Entonces, ante ese escenario, el CIADI definitivamente le sería muy difícil decir no, sí, mire, es que Costa Rica jugó sucio. Costa Rica llegó y le dijo a la empresa minera, mire, ponga su proyectico aquí este, y a medio camino le cambió las reglas del juego. No fue así, no fue así. E incluso, si nos revisamos la memoria histórica, en el año 2001 y 2002, habían dos proyectos mineros activos que tenían concesión válida, ¿verdad? que eran Bellavista y Crucitas. Ambos proyectos empezaron sus tramitaciones, pero en el caso del proyecto minero Crucitas, el problema se da en que ellos no tenían el estudio de impacto ambiental aprobado por CETENA, ¿verdad? Entonces, producto de esa de haber tenido la concesión sin haber tenido los permisos ambientales en el año 2004 la propia sala constitucional le cancela los permisos ¿qué consecuencias tiene esa cancelación? que el permiso desaparece de la vida jurídica la concesión minera dejó de existir y esa concesión minera al dejar de existir no se podía revivir a posteriori entonces eh, no pueden hablar Industrias Infinito que ellos tenían un derecho adquirido porque ya desde el 2004 se le canceló la concesión y ellos tenían que empezar los trámites de cero pero qué es lo que hacen ellos siguen tramitando Setena les sigue tramitando permisos y cuestiones aún existiendo una moratoria a la minería que sale en el 2002 Abel Pacheco hace una moratoria y sin embargo como le digo, esos permisos siguen caminando Después llegaba el gobierno de Oscar Arias y para terminar de arreglar, de forma totalmente anómala, le revive el permiso de concesión minera a Industrias Infinito. ¿Y por qué fue totalmente anómala? Muy sencillo. Y por eso es que se estaba investigando la participación de Oscar Arias. Oscar Arias no solo firma el decreto de interés público en conveniencia nacional, sino que... En época de Abel Pacheco, el oficial mayor del Ministerio de Ambiente le había dicho a Industrias Infinito, mire, usted quiere que yo le reviva esa concesión, pero yo no se lo voy a hacer, porque eso ya fue anulado por sala constitucional. Es imposible. Y ahí quedó. Cuando entra Oscar Arias, de oficio, Roberto Dobles, junto con Oscar Arias, anulan, anulan la resolución del oficial mayor del gobierno de, Oscar, de, de Abel Pacheco, y ellos dicen, no, ahora, revisando por el fondo, se admiten los argumentos y se va a ver el tema de la, la posibilidad de revivir la concesión minera. Y es ahí donde Oscar Arias entra en el juego y que finalmente entra con el acto de conversión que le da alguna validez que es totalmente legal que fue lo que determinó el contencioso administrativo le da una validez a ese proyecto ¿verdad? y dice aquella concesión que yo le había anulado la vuelvo a la vida la resucitó ahí es donde está el pecado de Oscar Arias y de Roberto Dobles en esa participación eh, entonces eh, a partir de todo ese escenario que les estoy contando es evidente que la empresa minera pues de alguna manera movió voluntades para lograr todas esas actuaciones irregulares por parte de la administración. La administración normalmente no lo hace. La administración se caracteriza por ser un poco ineficiente. En el caso de CETENA, recuerdo, por ejemplo, que la, el estudio de impacto ambiental que se le otorga en el 2005, ellos piden una modificación en el 2007, en diciembre. Uh -huh. Y en 2008, en enero, obtienen esa modificación de la vía ambiental, donde se aumentó la cantidad de material a explotar, la profundidad ya se iba a impactar el acuífero inferior. ¿Y qué es lo grave? Bueno, que CETENA nunca ha sido eh, una institución muy eficiente. Todos los empresarios se quejan de Setena, que CETENA no camina, que CETENA no ve los proyectos rápido, que CETENA dura en resolver varios años. Y sin embargo, en el proyecto Minero Cruzitas, muy extraño, se resolvió de diciembre a enero estando de por medio de las vacaciones de fin de año, por supuesto que ahí los jueces detectan una irregularidad ¿verdad? entonces todas estas actuaciones, insisto, a nivel de CIAI, no van a permitirle prosperar la demanda internacional creo yo pero lo que sí es cierto es que la población costarricense está muy asustada, se intimida a la población diciendo, mire este, si no reactivamos las mina Crucitas, el CIA nos va a condenar por 300 millones de dólares. Esto es una manera de manipular al pueblo. Ese proceso se está llevando y se está llevando en principio bien, como le digo, a Proflofas ha estado participando y sabemos que la defensa del Estado ha sido razonablemente buena. Le ha faltado algunos detalles, pero a Proflofas ha complementado. Pero este, que se pretenda asustar a la población. Por un proyecto minero que de por sí son ellos mismos los que ahora están provocando el daño ambiental, es algo terrible de que está ocurriendo en este momento. ¿Qué porcentaje, cuando hablabas de que la minería, la mina Cruzitas, Infinito Gold, le había ofrecido un porcentaje al Estado eh, de lo que sacara? ¿Qué Vamos porcentaje ver, era? Es que no es un porcentaje que la mina le ofreció al Estado, eso está establecido por ley. Código Minería establece un canon ambient, eh, minero de un 3% okay. para las municipalidades... ...se hablaba de que el canon minero en el Decreto de Interés Público de Conveniencia Nacional... ...que firmó Oscar Arias, se hablaba de que ese canon ambiental iba a ser de 11 millones de dólares... ...durante, para los 10 años de operación, eso es lo que le iba a dejar a la Municipalidad de San Carlos... ...11 millones de dólares, adicionalmente se decía que se iba a recibir por concepto de impuesto de renta eh, 70 millones de dólares. No obstante, uno podría decir, bueno, sí, qué, qué, qué, qué interesante. Eh, yo también he estudiado y he litigado en contra del proyecto eh, de APM Terminals y en contra de Autopistas del Sol. Ambos proyectos también se ponen entre sus beneficios es que el gobierno va a recibir ingresos por concepto de impuesto de renta. Mira qué curioso, ha salido en prensa, es público notorio, Autopistas del Sol, dos años, no reportó renta. No reportó renta, dice Autopistas del Sol, porque los gastos fueron más grandes o iguales respecto a los ingresos. Tienen ingresos de millones de dólares y sin embargo los gastos son tan altos que no pudieron reportar renta. Yo me imagino que en el caso del proyecto Minero Cusitas hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque para evadir impuestos es muy sencillo. Basta con que, por ejemplo, Industrias Infinito venda eh, el oro a una empresa cuya casa matriz esté en un paraíso fiscal, lo venda al precio casi de costo, por ende no genere utilidad. Y después desde ese paraíso fiscal, esa empresa relacionada, se lo vende al destinatario final. Ahí sí con utilidad, pero como es un paraíso fiscal, tampoco paga renta. Entonces, hubiera sido demasiado simple. Y esos 70 millones de dólares posiblemente no se hubieran visto. Eh, lo que sí hubiéramos visto producto de ese proyecto minero es una contaminación muy grande. ¿Por qué? Porque resulta que existen otros proyectos mineros en Costa Rica. La gente cree que solo eh, crucitas. ¿De Costa... qué tamaño, perdón que te interrumpa, ¿de qué tamaño eh, iba a ser la Laguna de Relaves de Cruz? Y... Sí, a eso iba, ah, okay. a eso iba, hay otros proyectos mineros en Costa Rica y uno que me gusta usar de comparativo es el proyecto minero de La Esperanza ¿Dónde queda? Líbano de Tinarán okay. Ese proyecto okay. minero operó de los años 70, del 70 al 90 es un proyecto no de, de, de, de Tajo, sino de túnel pero es igual proyecto minero metálico. Entonces ellos hicieron una lagunita de relaves de una hectárea. Esa lagunita de relaves de una hectárea está a donde termina prácticamente el río San José porque desemboca en el río Cañas. Ahí está en esa esquinita y ahí el río Cañas coge, por supuesto, para, para todo Cañas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ese, esa laguna de relaves que es de una hectárea y de un muro como de dos 12 metros de alto tiene depositados estos relaves desde hace 30 años y esa laguna de relaves sigue contaminando los vecinos que viven muy cerca 50, 100 metros de radio de esa, de esa laguna de relaves es gente muy enfermiza siempre padecen de cáncer, problemas renales los que viven más largo directo ahí en, en, en Líbano de Tilarán no porque Líbano de Tilarán obtiene agua de una naciente más alta pero a partir de ahí para abajo, desde ese punto del Líbano de Tilarán, hacia Cañas, todos los eh, pozos que están ahí para abajo, hacia, hacia el río Tempisque, todos están contaminados con arsénico. Ese arsénico casi es definitivo que está contaminado producto del arsénico que se derrama de esta laguna de Relaves. Es decir, que lo que ha estado invirtiendo ahí ya, que son millones, creo que incluso de dólares, en sacar el arsénico de esos, de esos eh, mantos acuíferos para darle a la población esos filtros que ha comprado carísimos y que la sala constitucional condena ya una y dos veces eh, es producto de esa, de esa empresa minera, de la, de la laguna de Relaves que ahí existe también los problemas renales que han estado tratando la población ahí en Cañas la gente que está muy enferma y que la caja tiene que invertir sumas cuantiosísimas para tratar a esta población que nunca se remedia su problema completamente simplemente es para que no se mueran de una forma muy cruel porque la condición no se revierte eh, también es producto probablemente de la afectación de esa pequeña laguna de relaves y digo pequeña porque es una hectárea la de Cruzitas iba a ser de 143 hectáreas Multiplique la afectación que hay en cañas en este momento y en bagaces por 143 veces. Es una contaminación, pero grandísima. Y es que también hay un tema importante. La gente a veces le cuesta dimensionar cuánto son 143 hectáreas. Pues resulta que las sabanas son 72. Entonces es literalmente dos veces la sabana. Cojan ustedes toda la sabana, que la mayoría de personas en este país la conocen, Llenenla de arsénico, llenenla de metales pesados, llenenla de cianuro y conviértela en un desierto tóxico. Y póngale otra a la par, ahí donde está eh, Canal 7, del mismo tamaño, que cubra toda esa zona de pavas y demás. Sí, es, es gigantesca. Es gigantesca. Y cómo la contenían. Y han habido accidentes mineros en el país. Eh... Vamos a ver. En el caso de la Mina de la Esperanza, voy a agotar primero a la Mina de la Esperanza. Sí, en el año 2010, con la tormenta toma se rompió parte del muro de contención y cayeron pocos de material, como este contaminado, al río San José, que desembocó al río Cañas y que finalmente se va para el Tempisque. De hecho, la gente cuenta que en, ese, en esos ríos, en esa zona, había antes muchos peces. Y ahora usted llega a esos ríos y hay un pececillo por ahí, dos pececillos, Claro, porque la contaminación que se ha provocado por parte del ser humano es mayúscula. Eh, cuando usted ve la laguna de Relaves, de la mina de la Esperanza, el muro de contención es color herrumbre, porque el metal pesado, herrumbrado, eh, totalmente como este drenaje ácido que se le llama, pasa por encima y, y también, digamos, por el propio muro lo, lo permea. Entonces va contaminando el río. ¿Han habido otros proyectos mineros que han contaminado? Por supuesto. En el caso de Bellavista tuvieron un accidente, se derrumbó una de las paredes, yo no recuerdo bien si fue de la Laguna de Relaves o de las pilas de lixidación. El proyecto Bellavista eh, era un proyecto que igual, metálico, pero Cruzitas iba a ser un proyecto por medio que iba a trabajar el material, lo iba a procesar por medio de tanques. Iban a meter esa arena que sacaban del tajo, con oro, le iban a meter en los tanques de lixidación con agua, con, cian, eh, sí, con cianuro, y de ahí se iba a, a dividir molecularmente, se extraía el oro y de ahí en los tanques de lixidación se pasaba a la Laguna de relava, ya el, el residuo tóxico. En el caso de eh, Bellavista, en ese proyecto todavía se usaba un método más antiguo, que era tener las pilas de lixidación al aire libre. Piscina literalmente, usted imagínese una piscina como, como estas olímpicas, en lugar de estar llena de, de, de agua con cloro para nadar, pues llénela de, de, de, de, de, de agua cianurada, donde usted pasa depositando la arena, la deja ir reposar y después que se separa molecularmente, saca el oro y finalmente agarra todo ese material y lo deposita en una laguna paralela que es la laguna de renaves. ¿Cuál es el problema del sistema abierto? Bueno, que cualquier animal que estuviera ahí, este, que cayera en esas pilas de lixidación, o una persona incluso, pues, sentencia de muerte. Si usted traga esa agua o se consume sobre un agua llena de cianuro, sepa que no cuenta el cuento. Es, es demasiado tóxico. Incluso en las lagunas de Relaves, cuando son de cierto tamaño, cuando va volando un ave por encima y la mina está en producción, es decir, que todavía tiene agua cianurada dentro de ella, no se ha evaporado, el cianuro se va evaporando con el sol, con el calor, con el tiempo. Cuando está el día muy caliente, se levantan las nubes de cianuro con este gas exactamente el mismo que usaron los nazis en las cámaras de gas. Entonces cuentan que cuando va pasando un ave volando a 5 o 10 metros sobre una laguna de relaves, algunas caen muertas sobre la laguna porque respiraron ese veneno tóxico en la cámara de gas y ahí quedaron. O sea, realmente es una actividad muy, muy, muy tóxica, muy nociva. Eh, ¿Qué está pasando en Crucitas en este momento? Eh, lo que está pasando en Crucitas, eh, yo diría que es producto de corrupción, producto de eh, empresarios inescrupulosos, porque están trayendo mano de obra barata de la zona. De hecho, y, y uso esa frase porque esa es la frase que usa o usaba el Decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional del Decreto de Homos Canarias en el 2008. Decía que se iba a contratar personas de la zona, 243 personas de la zona, para extraer el oro. Pero vea la trampa de las palabras. Persona de la zona, resulta que es una zona fronteriza. Nunca se aclaró si iban a ser costarricenses o nicaragüenses. Eh, posiblemente en aquel momento se hubieran traído a nicaragüenses porque la obra es más barata, se ve en las piñeras, se ve en las cañeras verdad, y también se está viendo ahora en la minería ilegal incluso entonces estas personas logran traer gente de allá o sea, ahora el rumor que un empresario, que una gente va a poner a explotar el oro y ellos llegan, empiezan a trabajar primero empezaron trabajando muy artesanalmente con palas y carretillos pero cuando nos dimos cuenta ya andaban con cuadraciclos eh, al principio era mercurio, empezaron a traer cianuro, eh, y es que eh, por lo menos yo no conozco que en el supermercado, ni en la farmacia, ni en la ferretería le vendan a uno cianuro. Eso quiere decir que solo algunas empresas muy particulares tienen acceso a ese químico, un químico totalmente venenoso, y dentro de esas son las empresas mineras. ¿verdad? Entonces, muy probablemente, y es la investigación que está trabajando hoy la Fiscalía, de que ese cianuro lo estaban obteniendo de otros proyectos mineros que están operando hoy por hoy de forma artesanal, como es el caso de Tres Hermanos en la Junta de Bangares. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que si tenemos una mafia, un empresariado mafia, metido en este lugar, vinculado a Industrias Infinito, ellos se están valiendo de su propio dolo. ¿Por qué? porque ellos están creando el daño ambiental hoy para justificar que sería mejor traer de forma legal a la empresa para que saque el oro y dicen que es que el daño ambiental ahorita ahí es muy grande y sí, es muy grande primero que todo en aquel momento conseguían mercurio que yo no sé de dónde lo conseguía. poco a poco esa explotación artesanal, muy muy artesanal se fue industrializando al punto que empezamos a ver túneles en la noticia salen túneles y además salen carretillos y ya sale equipo especial ¿usted cree que un nicaragüense un coligallero va a conseguir un carretillo? ¿usted cree que un nicaragüense un coligallero una persona sin ingresos va a conseguir una guaña especial para hacer perforaciones? no, o sea ya aquí empieza a haber una mafia que le empieza a proveer ciertos insumos para que vayan a hacer esa explotación adicionalmente empieza a aparecer el cianuro y ahí si sí uno empieza a pensar todavía más mal porque el cianuro solo se vende para industrias muy específicas en cuenta la minera más en esas cantidades que ellos empezaron a utilizar entonces la pregunta es ¿cuál de los proyectos mineros que existen en el país tienen la capacidad de conseguir ese cianuro? y es parte posiblemente de la investigación que está haciendo la fiscalía porque los proyectos mineros activos en este momento son eh, tres hermanos en las juntas de Bangares de forma artesanal y de alguna manera Bellavista, pero Bellavista, lo que yo tengo entendido, estaba detenido. Por lo menos es lo que teníamos entendido. Ah, pues ahora resulta que en tres hermanos se está procesando material y se está sacando mucho oro. Eh, posiblemente, de, según las investigaciones y lo que, los rumores que nos llegan, que es, es material que se obtiene de crucitas e incluso de la misma bella vista que sus pilas de liquidación no están funcionales, pero las de tercer hermanos sí. Entonces evidentemente tenemos gente ligada a la minería, tradicionalmente ligada a la minería, posiblemente incluso gente que trabajó o que fue representante de industrias infinito, sacando oro de crucitas y valiéndose de su propio dolo porque ellos están provocando el problema y ahora vienen a decir que la gran solución para solucionar este problema social, económico, porque los ilegales se están llevando el oro para Nicaragua, que es lo que decían originalmente, ahora la solución es reactivar el proyecto Minero Cruzitas, volverles a dar la concesión, porque ellos sí van a hacer una cuestión legal y lo van a hacer bien hecho y van a pagar impuestos. No, ¿Quién es el dueño registral de... Esa propiedad sigue siendo la minería. Vamos a ver, eh, no, eso es una discusión que también se dio. Ellos nunca fueron propietarios de donde están las propiedades donde está el yacimiento, como tal. Ellos eran propietarios de algunas fincas colindantes. No sé si era donde estaba eh, eh, parte de la laguna de Relaves o parte de las zonas donde supuestamente iban a reforestar o donde estaban las oficinas o donde estaba, iba a ponerse la planta de procesamiento del oro. Pero donde se iban a hacer los yacimientos, como tal, no era de ellos. Eso era la finca Vivo eh, ahorita no recuerdo el nombre de la sociedad anónima que la tenía, y se lo tenía arrendado por medio de la figura del usufructo a Industrias Infinito. En el momento en que Industrias Infinito pierde la concesión, se tiran los peluches con los dueños de Vivollet y Vivollet recupera sus fincas. Entonces hoy por hoy, de alguna manera lo que está haciendo la gente de Industrias Infinito es el desquite con la gente de Vivollet y con el Estado costarricense, porque le dijeron, vea, me quitaron las tierras, me quitaron la concesión, ¿sabe qué? Igual voy a sacar oro. ¿Verdad? Y eso es lo que están haciendo, sacando oro de forma ilegal, utilizando mano de muy barata. Y justificando que lo que hay ahí son coligalleros. Cuando Pero hay, hay denuncia de Vivoyet en el juzgado por su por los mineros que están ahí, por los coligalleros. Sí, claro. Ellos siempre han tenido interés en que las fincas pasen a ser ojalá del Estado. Ah, ok. ¿verdad? Uh -huh. Porque realmente es un desquite, lo que yo estoy percibiendo ahí es un desquite de la gente de Industrias Infinito. Porque le quitaron todo, como le dije Entonces, es muy fácil Vea, usted me quitó esto, me quitó aquello ¿Sabe qué? Lo voy a ir a joder Le voy a meter los coligalleros Y como van a ser cientos o miles de coligalleros Usted saca 10 y yo meto 20 Usted saca 50 y yo meto 100 Y esa es la pugna que se está dando Pero insisto Si ahí no hubiera una logística Usted agarra a un coligallero Le dice, toma esta pala, toma este carretillo Pero no le voy a comprar el oro No le voy a dar cianuro, no le voy a dar mercurio de, pues, lo que hacen ahí los coligalleros es abrir un par de túneles se cansan tres días, no consiguen nada y se van pero si a usted le dan oro, si a usted le dan mercurio y además le compran el oro o el material para procesar si esas tres cosas se dan, por supuesto que los coligalleros van a estar ahí pero no son solo los coligalleros, insisto, ahí hay una mafia minera no podría yo asegurar que toda sea de Costa Rica podría haber mafia minera de Nicaragua no lo puedo asegurar, pero lo que sí es cierto es que con lo que ha trascendido en prensa de los allanamientos que se dieron en las juntas de Bangares, eso nos hace pensar que efectivamente el material de oro se estaba extrayendo directamente eh, de Crucitas, pero procesando entre hermanos en las juntas de Bangares. Otro aspecto importante que a mí me ha molestado de lo que ha salido recientemente en prensa es que se dice que eh, ahora se está sacando el oro de forma ilegal y que el país no está recibiendo nada y que nos están robando las riquezas. Pero que si entra a funcionar la minería formal, si se reactiva eh, Industrias Infinito, eso cambiaría porque ya sería una empresa que va a pagar impuestos. Eh, varias cosas con eso. En primer lugar, el incano minero, reitero, es solo un 3% y se hablaba de que durante los 10 años de explotación de la mina solo iban a dejar 11 millones de dólares el impuesto de renta discutible porque hey, empresas como Autopistas del Sol que también se suponía que iban a dejar impuesto de renta pues dos periodos no han declarado ganancia verdad han tenido utilidad cero pero yendo más allá a mí me gustaría Comparar lo que hemos estado negociando como país recientemente. Los tres proyectos estrellas de Omos Calarias eran Industrias Infinito, APM Terminals y Autopistas del Sol. ¿Qué pasa? En el caso de eh, Industrias Infinito, como le dije, solo bajar un 11% y tal vez renta. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es cogiendo el oro que está en el subsuelo y regalándoselo a los canadienses o a las empresas que estén allá porque si no les cobramos los impuestos suficientes, literalmente lo vamos a regalar. Ahora lo estamos regalando informalmente y lo vamos a regalar formalmente. En el caso de APM Terminals, imagínense ustedes que se habla de que la utilidad de esta empresa va a ser de 6 mil millones de dólares, como mínimo. Con los servicios complementarios podrían ser hasta 12 mil millones de dólares en 33 años de operación. Entonces, por un lado el gobierno nos dice, mire, tenemos que sacar oro porque nos va a dejar utilidad y nos va a dejar solo 11 millones de dólares. Y por otro lado, el mismo gobierno nos convence de que la concesión a Primer Terminas es un buen negocio. ¿Y por qué no es un buen negocio? Porque, insisto, la plata se va a ir. Año con año se van a ir sumas cuantiosas, al punto de que, insisto, a los 33 años se fueron de 6 mil a 12 mil millones de dólares. Yo pregunto, ¿cuántos turistas vamos a tener que recibir en Costa Rica para siquiera equilibrar el efecto de todos los miles de millones de dólares que se van a ir con esa concesión? solo la cantidad de turistas y lo peor, hoy por hoy Costa Rica tiene que ir a buscar al turista y producto de la pandemia el turista no viene, están viniendo muy pocos aviones por semana mientras que APM Terminals, los contenedores siguen entrando y siguen saliendo en un poco menor cantidad pero siguen entrando y siguen saliendo y por ende la plata se sigue yendo del país antes que es lo que pasaba, bueno la tarifa portuaria que teníamos con eh, JAPDEVA era entre 17 y 117 dólares y eso permitía pagar los salarios de 1400 funcionarios que el estado de Costa Rica el gobierno central no pagaba un 5, todo se pagaba los ingresos de la operación de manejo de contenedores finalmente entra APM porque se supone que ocupábamos mejorar los puertos porque estaban saturados, de qué extraño Estaban saturados, pero toda la carga se la pasaron a APM. Y los puertos de Japdeva quedaron totalmente eh, inactivos en la parte de manejo de contenedores. Eso implica que se despidieron 900 trabajadores. 900 trabajadores que recibían un muy buen salario y era cierto, tenían muy buen salario y que ese ingreso se repartía en las manos de costarricenses 900 familias directas y se habla de 5000 familias indirectas que recibían ingreso producto de la operación de los puertos de Japdeón ahora no, ahora en APM terminas se tienen jornadas de trabajo muy largas pagando lo mínimo posible a sus funcionarios y toda la plata se está yendo entonces eh, qué ironía que lo que el gobierno de Oscar Arias nos dejó delegado en esos tres proyectos son proyectos que autopistas de sol no pagan impuestos de renta, APM Terminals también el periodo anterior no quiso pagar impuestos se están llevando muchos miles de millones de dólares fuera del país y Indust industrias infinito que supuestamente nos iba a dejar ingresos solo iba a dejar 11 millones de dólares Definitivamente son proyectos totalmente deficitarios eh, que lo que estamos haciendo es literalmente regalando por el país y eso para mí es algo eh, terrible de que esté sucediendo en este país y que nos estemos viendo como país y como como, como gobierno, eh, Que nos permitan eh, este, desfalcar de esa manera. Yo casi que eso eso que se está haciendo. Esa manipulación del pueblo, yo le llamaría una traición a la patria, porque nos están vendiendo a los extranjeros. En la época de la colonia, nos cambiaron con la famosa frase aquella: oro por espejitos. Ahora nos está yendo todavía peor. Eh, no, que Ahora nos estaban contando usted sobre la tarifa portuaria de Habdeba, pero no dijera para saber, para poder comparar cuál es la tarifa portuaria de APM Términos. Ok la tarifa portuaria de APM por movimiento sea subir o sea bajar un contenedor son 235 que son ajustables además con base en el IPC la tarifa va a irse ajustando hacia arriba cada vez más pero digamos que la tarifa plana en aquel momento se hablaba de 235 mientras que la de Habdeva era en Moin de 17 subir o 17 bajar un contenedor y en Limón de 117 subir y 117 bajar, o sea, no eran ni la mitad este, de lo que hoy cobran. De hecho, si ustedes ven lo que pasó a finales del año pasado, eh, los empresarios bananeros, piñeros, meloneros, se quejaron mucho con el gobierno de que las tarifas son extremadamente altísimas, incluso, nada menos que yo lo vi en una entrevista me parece que fue en ameliarrueda.com salió nada menos que Álvarez de Santi quejándose de que el APM era carísimo e ineficiente y el periodista se quedó asustado y dice cómo pero no era que el que era ineficiente era Javdeva y que era car... no no no no dice nosotros extrañamos las épocas de Javdeva porque ahora está mucho más ineficiente y mucho mucho más eh, caro y claro, hay que recordar que Habdeba tenía 10 puestos de operación, 10 puestos de atraque de barcos. APM Terminal solo tiene 2. Y eso explica por qué han sido tan ineficientes. Y, y el tema de los costos tan caros, evidentemente, es porque tienen una utilidad muy alta que todo de Costa Rica vamos a estar pagando año con año y que se está desfinanciando el país cada vez más. Ante la pregunta que me hacen algunos, ¿verdad? Así es, no es sencillo. ¿Por qué no es buena la minería para Costa Rica? Bueno, porque es minería metálica, ¿verdad? Eh, primero, porque ambientalmente es muy, muy nocivo. Posiblemente se va a gastar más limpiando acuíferos y, limpia, y, y curando personas los efectos de toda esa contaminación ambiental a largo plazo que lo que el país va a recibir en los dos años de operación el daño ambiental va a ser mayúsculo, adicionalmente Costa Rica es un país que se promociona a la internacional como país verde y si nosotros como país aprobamos el proyecto más grande minero de toda Centroamérica, que era el proyecto Minero Crucitas eso va a salir en los medios de prensa y la gente va a empezar a decir, mire, ¿no era que Costa Rica era de tradición ambientalista? ¿Cómo es que aprobaron una minería? ¿Cómo es que un proyecto más grande de todo Centroamérica? Y, y cuando empiecen a ver las fotos en internet, hoy por hoy este, la información está a un clic de distancia, ¿verdad? Y ahora está en el teléfono, evidentemente vamos a empezar a quedar ante el mundo como un país hipócrita. Que por un lado nos vendemos como país ambiental y por otro lado estamos haciendo lo mismo o peor que otros países en la contaminación ambiental. Y finalmente los ingresos que nos va a dejar ese proyecto, 11 millones de dólares, sería más fácil no haber aprobado APM Terminals o no haber aprobado eh, Autopistas del Sol y esa plata se hubiera estado quedando aquí. El problema no es la concesión. Si los concesionarios de APM Terminals o de Autopistas del Sol fueran nacionales, personas de, de empresarios costarricenses que reinvirtieran la plata en Costa Rica, sería un escenario totalmente distinto. Si usáramos los dineros de las pensiones para financiar este tipo de proyectos de carreteras que son hiperrentables y con eso estuviéramos pensionados, eh, Financiando la caja costarricense de seguro social ahora que está tan golpeada serían proyectos totalmente loables pero no, tenemos que hacer el contrato con una empresa internacional que se va a llevar en este caso todo el oro, toda la riqueza nos va a dejar toda la contaminación y solo nos va a dejar 11 millones de dólares que no van a alcanzar pero para pagar ni siquiera el daño ambiental entonces claro que es un negocio totalmente chueco y pienso yo que como costarricenses lo primero que tenemos que hacer es informarnos si no lo creen lo que estoy diciendo busquen en internet los efectos de las lagunas de relaves ahí salen muchos documentales en Youtube lo que ha pasado en Chile lo que ha pasado en Bolivia lo que ha pasado en otros países de tradición minera búsquenlo en cuenta de que lo que yo estoy diciendo aquí no es mentira y en cuenta y sigan investigando y en cuenta de que ese no es el modelo que le sirve a Costa Rica ¿Verdad? y opongámonos a la, a la minería metálica Muchas gracias. Muchas gracias, Comercial.